Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube. Y aquí arriba tienen. Aquí más, más aquí abismo. Aquí arriba tienen mi código de lo que sería el Scavenger Hunt. La. La vieja y querida búsqueda del tesoro, brothers. Así que úsenlo, úsenlo chicos, porque la verdad es que está muy bueno. Tienen un montón de premios. La verdad, déjenme que ya les digo bien exactamente cuáles son las recompensas por obtener toda la cadena de, de, de, de, de códigos del tesoro, ¿bien? Tienes estilo de calabaza, eh, tres emblemas de calavera, tres emblemas de fantasma, tres emblemas de calabaza, tres emblemas de calavera 1, por cinco potenciadores de 200% de experiencia, por cinco potenciadores de 200% de experiencia libre, por cinco potenciadores de eh, 200% de experiencia para la tripulación. Eh, así que bueno chicos, está muy, muy, muy, muy bueno para que lo aprovechen. Así que, nada, me parece que está, está buena la ocasión. Ya saben, IRN es mi, mi partecita del código. Y obviamente en la descripción vamos a estar dejando quién es la persona que continúa con esto, que es el señor Raposinho, Raposo. Eh, le va a tocar, si quieren ver eh, su código, obviamente tienen que seguir la cadena, tienen que ir a verlo a él que estará. Eh, el domingo seguramente aquí, cliquean aquí en su canal, que igualmente lo voy a estar dejando en la descripción, claro que sí eh, Y el anterior a mí fue el señor Orang Homan. esto lo pueden ver todo directamente aquí en la página de, de Wargaming, de World of Tanks Así que cualquier duda se la, se la pueden evacuar ahí Y vamos a ver si realmente hoy puedo llegar a tener la posibilidad de streamear. La verdad es que me están dando internet demasiado mal como para que pueda streamear, pero bueno Voy a hacer lo posible por el tema de los drops Es una oportunidad que no se puede dejar pasar, pero bueno Lamentablemente mi internet no es de la mejorcita Hoy en día, chicos Así que nada, ya saben eh, El señor Raposo es quien continúa Con el código y eh, Oranjoman fue quien Tenía la eh, La partecita anterior del de código Bueno chicos, sin más, me despido Muchísimas gracias, los quiero mucho Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos En la próxima, chau chau